No, estoy a bendito por el Señor. Él me enseñó el camino correcto. A través de personas hizo su acción Retención de líquidos Y no sé cuál es más rápido Si el gatillo o el machete Pero siempre he jurado no meterme filete su filetes me lo como como filete de carne cruda sabes nada, mi alma está muda, me cambio la muda de ropa, y luego cargo con mi tropa, y te doy con el culo en pompa. tú no sabes nada loca, no seas tonta, déjate ese gypsy, vente conmigo, que tengo lleno de dinero en te obligo, pero si quieres sufrir, yo no te digo que no, que sí, que soy un chi, que tengo cadena, que tengo dinero, que tengo droga, que tengo puta que por mí se colgarían de la soga. Y tú no sabes nada, tú le das la falopa. Tú no tienes ni parropa, Por cierto, ganando dos kilos Y yo por ti envío Te pino en cuchillo en el cuello Y me tomo una copa vino Vino, vino, divino Natura como el agua y el pepino Soy alpachino, visto fino Y soy elegantino Aquí soy yo el que viste Waipi, YP, YP, one and two No sabes nada, eres Y tú no sabes cómo yo viví. Ahora estoy en lo alto en un VIP. Ah ah, ah, ah, ah. Y tú no sabes